John Connor, tu dron. Vamos a pasar el Mavic Mini a fcc Esto parece una cosa extraña, pero es así. Desmontamos el dron, preparados para volar. Lo voy a volar con antena Yagi Así vamos bien. Batería. Totalmente cargada. Lo dejamos ahí. que me cayó la espalda? Bueno, las antenas Yagi para que apenas se encienda, entienda que va a ir a 5,8. Que es en lo que vuelo yo. Porque el 2,4 tiene mucha interferencia. Ahí. Lo vamos a poner sobre el maletín de panza hacia ahí lo tapamos para que no pille gps teléfono conecto el cable al teléfono vale hasta ahí vamos bien no tenemos el dron tapado el mando todo abrimos vamos a abrir el fake gps lo voy a abrir aquí. Voy a poner modo avión, ahora sí, para que nadie moleste. Activo el wifi Y estamos en modo avión. Fake GPS. Lo voy a poner en Callahan, St. George, Jacksonville, Play. Ahí lo dejamos. Veo si tengo algo más abierto. Las aplicaciones de que está usando los otros teléfonos. Vale. Está abierto el, el Fake GPS. Y ahí voy a poner el dron aquí, el teléfono, sin tocar absolutamente nada. Ahí y aquí. Dicen que el Mavic Mini no se puede pasar a FSC. Pues bueno, ya veremos. Eh, DJI Fly. Ahí la tenemos. Voy a encender. Uff el vientito. El vientito me va a joder el tema. Vamos a apretarlo así no se vuela porque si no. Encendemos el mando, encendemos el dron con el papel puesto. Voy a mover las hélices para después poder sacarlo enseguida. Apenas saque el papel lo tengo que despegar. ¿eh? Ahí. A ver que se haya conectado, miramos la luz, está en verde. Conectamos, Mavic Mini. La última vez volé con la interfaz del Mavic Air 2. Muy bien. Sacar la placa de montarás. montaraz. Presiono el botón de encendido del control remoto una vez ya. Conectar el dispositivo móvil. Nada. Bueno. Ahora. Control remoto no conectado. Perfecto. Y aparte está con el papel tapando la cámara. Ahí. A ver. Ya, tenemos todo conectado. Voy a sacar el papel y encender el drone y despegarlo, ¿eh? Uno, dos, tres. Ahí va. Una vez que he hecho esto, pongo el, el cable al mando. Ahí. Y ahí empieza a cargarse todo y esperamos que cargue los satélites, que se estabilice, que haga lo que tiene que hacer. Marcar el return to home, vale, porque si no... Punto de origen actualizado. Vamos a dar la frecuencia ahora. Seguridad, control, transmisión. Acá vemos los 11 canales, como estoy grabando la pantalla. Eso quiere decir que está en FCC. Control, todo en orden, modo seguimiento, seguridad. A99, actualizar punto de origen. Lo actualizamos que esté acá y no se vaya a Estados Unidos si se me desconecta. Y lo que me está diciendo, lo único que está el estabilizador atascado. Estabilizador atascado, compruebe que el seguro del estabilizador se ha retirado. Vamos a dar un toquecito, ahí Ahí se desatascó Vale Tuvo un pequeño Trancazo ahí de En cuanto a eso Estamos en FCC Vamos a ponerlo en modo Cinemat Y a volar a ver qué pasa Esto ya es otra cosa, eh Mirá Esto ya es otra cosa Increíble mm. FCC dijiste, ¿no? En modo FCC Porque en modo CE da muchos problemas, da mucha pérdida, da mucho... ...mucho fallo ...mucha interferencia, no tiene ningún sentido y podemos hacer el mismo vuelo dentro de la legalidad, pero con más seguridad. Saben que en zonas libres tenemos 120 metros de altitud y 500 de distancia. Y cuando estamos en zona urbana son 20 metros y tenerlo a la vista. Vamos viendo que iba sin problema, subiendo lentamente en el modo de cine. Y como vieron, está pasado a FCC. Se entendió, ¿no? Saqué el papel, puse, pum, ataqué, una vez que despega conectan el cable. ¿Lo ves? Cuando hay altitud ese hay que cambiarle el ángulo de la antena, porque al estar en 90 grados de nosotros... ...tenemos ese pequeño inconveniente de conexión se ve todo bárbaro con el con la tarde siempre vuelo de mañana y quería volar de tarde porque es otra cosa le voy a dar altitud solamente para tener mejor señal Mejor rango de señal y ángulo. La luz del atardecer está mucho mejor que la luz de... que la luz de... de la mañana. Y nada. Precaución, nave temporalmente desconectada. Vale, vamos a movernos. Aquí. Y la voy a empezar a traer hacia atrás. Está haciendo el return to home. Como han visto, está en FCC con el GPS en Estados Unidos y está volviendo a donde estamos nosotros. Si ahí ven la cámara, está viniendo para aquí. ¿Por qué se desconecta? Porque hay árboles y bueno, siempre hay unos, un, un poco de, de lagazo. Lo escuchás, ¿no? A ver cómo baja aquí Yo no toco nada, ¿eh? ahí lo veo Ahí se paró y va a bajar a ver dónde En modo FCC, para el que tenga miedo del modo FCC Ya ven que no hay ningún inconveniente Vale, lo voy a cancelar Y lo voy a mandar a hacer un video que me voy a poner en esta posición Y lo voy a mandar para ahí Vamos a calcular un poco las antenas. Lo voy a mandar para tu casa. A un día lo tenés que mandar y yo salgo del balcón. Sí. O sea, no es por no de video ni nada, querido Paul. Pero, ¿te acuerdas que dijiste que había sentido algo en la espalda? Sí, me cagaron, ¿no? Sí. Lo sentí, ¿eh? ¿Me cagó un pájaro? Sí. ¿La camiseta nueva de tu dron? Sí, encima era negro. La negro. puta madre, suerte, ¿eh? Sí. Uy, mirá que bien se ve el marjal de tarde, qué bueno. Mirá, que, mirá cómo se ve. ¿Eh? Sí, Joder. hermoso. No tengo muchos vuelos hasta ahora. La verdad que la luz, yo ya sabía que era mucho mejor. Vamos a bajar la cámara para que no se sobresponga el color. Y voy a hacer una foto ahí que la verdad que está... Mucho mejor al atardecer. Después la podré cortar. Vamos a parar el video. Ponemos la cámara de fotos. 12 megapíxeles. Tiene la misma cámara que el Spark. Ahí voy a hacer una toma de esto para hacer un Time Shift. Que se lo voy a mandar a mi colega Colombia de Chaos Spark a que lo haga con el After Effects. Justo pasó el tram, perfecto, esto va a quedar alucinante, va a quedar un efecto maqueta con los coches a toda velocidad y bien colorido. Mira dónde estoy. Espectacular. Sí, eh. Las lo que cosas. La que que un poco es esa sanita estaba muy Ya, si hubiera algo ahí. Ahí tienen que poner árboles, otro lago. Está claro que se quedaron medios cortos. El tremendo parque que hay acá. Sí, la verdad que bien. Uy, qué bueno el marjar. Le voy a hacer una foto. Vamos. A ver, el tener una necesidad de profesionales, todas Buenas fotos, que hace buenos videos. ¿No? Bien, ¿cómo se cortó acá? Eh? No me gustó nada estos cortes de señal acá, estando en FCC, Desde casa volé mucho más los otros días. ¿Se cortó? Se cortó, me quedé sin, sin drono, ¿viste? Volvió solo, lo perdí. Ah, era ese. Ese, por eso empieza a hacer pipip, pipip, pipip, pipip, pipip. ¿Sabes qué? 500 euros en el aire y no sé dónde están. Claro, cagarse. Imagínate. Pero lo importante es que lo recuperes ¿sí? sí, claro, pero bueno, como está pasado FCC, estamos tocando cosas Pone un poco de los nervios, viste ¿Y hay gente que dice que no se puede pasar el Mini a FCC? Sí, es muy difícil Muy difícil no, es complicado por... Pero vos lo hiciste con un simple trozo de... <risa> con un pedazo, de... <risa> con un aluminio y, y con unos truquetes Y ahora cuando lo baje es importante que antes de bajarlo saque el cable que también puede pasar cualquier cosa, viste. Bueno, si se va, lo tendremos que ir a buscar como el parro, viste. Ya, puah, el parro, ni me digo. <risa> Así que me cagó el pájaro ahí. ¿eh? Joder, eso es suerte, eh. Ahora van a empezar a llegar drones al canal. Mañana saco la lotería y me voy a vivir a Miami. Porque me cagó el pájaro, es suerte, eh. a ver qué pasa. ¿Querés volar este? Tengo batería, eh. Ahora lo vas a probar. Y le voy a sacar unas fotos con la GoPro de Ten Video. Es un IGEP, no hace caso. Los ahí tienen un montón de... de. ¿Dónde está? Cosas de seguridad, ¿no? O sea, para que no. Este no tiene mucha cosa. El SPAR tenía más. Tipo más sensores. El SPAR viene con sensores. Yo te acordás que lo había hackeado. Mi SPAR andaba a más de 72 km por hora. Le había puesto los frenos a 3 metros. Y.. Bueno, yo le había quitado los sensores para volarlo, pero sí que los sensores van súper bien. A ver dónde estamos, porque ahora me tengo que encontrar. No, ahí me pasé. A ver, ahí vamos. Eso te lo voy a <risa> decir, te lo voy No, lo Esta parte que estoy enfocando la mano, cortala porque es que no se enfoca, ahí. No, y este no lo viste ¿eh? No me lo quiero imaginar como chiquitito que es Mira. Cuidado no vayas a empotrar contra una Qué palmera es ahí está uh. Y adiós muy buena hasta como subió. Es como mosquito. <risa> es rapidísimo sí es, que es como un mosquito te digo y ya esta cámara casi que lo perdió ella muy buena increíble Como aumenta la velocidad eh Pero sigo teniendo problemas de señales ¿eh? en esta zona Ahora no sé que está en FCC tengo cortes, tengo cosas que no debería tener A esta altura del partido, ya lo perdí Si, sí, se sí, mandó mandaste la loma del Gort Ese Ahí es... está, ahí apareció Qué velocidad, eh Ah, ya volvió sí, si, sí, no. a ver si lo mando para el lado Ah, en un segundo el sonido ya está, se calla